esta propuesta de trabajo, y entonces queremos que participen todos aquellos que quieran hacerlo, sean líderes o no lo sean, tengan condiciones de escuela o no las tengan, porque no importa si sabes leer o escribir, lo importante es que tienes un conocimiento de tu comunidad y eso es lo fundamental. ¿no? Los mismos actores comunitarios son los que hacen eh, su propio diagnóstico, simplemente se les facilita procesos metodológicos, como hacer ese análisis diagnóstico para que ellos lo hagan. Es como cuando tú tiras de una piedra a, a un lugar donde hay agua. ¿no? Al principio la onda que se hace es pequeña, pero conforme va pasando el tiempo la onda se va haciendo un poco más, más grande. ¿no? una metodología eh, con implicaciones sociales y propuestas básicas para que lo manejen las personas eh, de las comunidades y que lo manejen, digamos, los, los líderes comunitarios, los manejen las minorías activas y puedan ellos este, hacer su propio, su propio diagnóstico y puedan ellos hacer sus propias... Este, eh, propuestas que van a hacer, como decir, sus proyectos, y puedan ellos a niveles de comunidad hacer sus redes sociales comunitarias. Entonces, MECOM es una metodología comunitaria eh, que tiene mucha este, trascendencia en las comunidades que no han tenido posibilidad de, eh, eh, de ir más allá, eh, que solo han tenido la posibilidad de tener asistencialismo, de tener este, todo a la mano pero que con el MECOM ellos tienen la posibilidad de hacer su propio diagnóstico, de verse cómo están, de proponerse qué pueden hacer y de juntarse para poder hacerlo. Eso. Todas las organizaciones llegaban y les ofrecían, ah, bueno, hoy les vamos a dar ese proyecto productivo, hoy les vamos a dar eh, estas viviendas, hoy les vamos a dar estos fogones, y de pronto todo, todas las cosas que les daban estaban allí. Hay comunidades en las que la gente no trabaja. Y no trabaja porque viven de lo que las ONGs les dan, ¿no? Entonces esta parte hace un poco difícil el proceso y ahí es cuando la, la rechiapas empieza a tener conflictos ya como, como asociación porque por un lado tenía que cumplir con, con ciertos requisitos que, que la Caritas le pedía y para el proceso y por otro lado no se podía dar el proceso completo. Lo que llevó a que MECOM también tuviera eh, un cambio dentro de de la misma estructura metodológica ¿no? Darse cuenta también cuál es la situación real que tienen y también interactuar o proponer algo que hacer para hacer pequeños cambios que van de menos a más y lo otro en el, las redes que yo les decía también es este, algo sustantivo porque ellos pueden unirse este, pueden darse cuenta que las familias, los vecinos y los amigos son redes pueden darse cuenta que la otra comunidad otra red con la cual pueden unirse y también con otros actores sociales y pueden fortalecerse. El MECOM tiene tres etapas: la primera es el diagnóstico, la segunda, la gerencia de proyectos, que es donde yo puedo elaborar una propuesta sobre aquello que ya vi, lo ¿no? que, que tengo, que me lo está causando y lo que me hace falta. ¿no? Y la última parte, que es la, la acción de redes, que es donde entonces me empiezo a relacionar con quien veo quién me puede ayudar. ¿no? Y no solamente con quien me puede ayudar en el sentido de que sea posible, sino con aquel que también se opone, porque pasa eso, ¿no? Hay gente que, que está en desacuerdo y que entonces tengo que ver cómo hacer con esa parte. No solamente me voy a relacionar con aquel que me puede ayudar de manera tangible, sino con aquel que me va a estorbar en algún momento y entonces tengo que estar más cerca quizás de esa otra persona, ¿no? Entonces son como los tres momentos que tiene Mecon y la funcionalidad, ¿no? La implicación que tiene para la comunidad. 25 instrumentos este, eh, son eh, los vitales son 6 para el primer módulo los lo, lo otros son otros seis y después siguen los demás que son sobre redes y son instrumentos que se comienzan a conocer en su totalidad para tenerlos todos a disposición pero cuando uno va a trabajar toma solo lo que va a utilizar para es decir, mayor facilidad de la aplicación del MECO a esas realidades comunitarias. Muchas veces se trabaja con personas que solo saben leer y escribir, pero que tienen una gran experiencia en los, en los procesos de desarrollo comunitario, en liderazgo, en, en trabajo con grupos, eh, con mayores o menores grupos. Y eso, digamos, de los instrumentos facilita usar el instrumento, seleccionar el instrumento que ellos quieren para así trabajar según las necesidades que requieren. Yo diría, como una, como una caja de herramientas de, de, de mecánica, eh, tenés todas las posibilidades para cambiar una llanta. Tenés muchas herramientas, pero vos, si se te frega una llanta, pues solo tomás las herramientas que vas a utilizar para eso. Así, una comparación, tal vez no tan, tan metodológica, pero sí como para saber que tienen una gran posibilidad: de 25 herramientas pero poder utilizar una de ellas cuando ellos saben que esta necesitan. Al principio, este, pareciera que, que es como hacer dibujos y, y cosas así, porque algunos decían, es que yo no tengo tiempo para irlo a perder, allá haciendo tarjetitas y demás. Y era pues una forma pedagógica de, <ríe> de poder hacer las cosas para que eh, se pudiera entender mejor, ¿no? Entonces, con esta parte, ellos decían, ah, bueno, sí es cierto. Eh, por el, la parte in, importante del, del conocimiento de la comunidad, por ejemplo. Cuando nosotros les preguntamos después del trabajo qué era lo que más les había llamado la atención, hay una herramienta que se llama Historia de la Comunidad. Los que participaban a veces en su mayoría eran jóvenes entre eh, 20 y, y 40, 50 años, ¿no? Y ellos decían, es que yo llevo tanto tiempo viviendo en mi comunidad y ni siquiera sabía cómo se fundó, ni siquiera sabía por qué llegaron aquí los primeros pobladores. Entonces, ese, ese hecho de conocer tu historia, de saber cómo, cómo pasó y todo los, lo que tienes a tu alrededor, te ayuda a darte cuenta que no estás solo, y que entonces no eres tan pobre como dices. ¿no? Hay un instrumento que se llama Círculo de Influencia. El Círculo de Influencia este, tiene la posibilidad de mostrar los poderes políticos, sociales y económicos. Y el Círculo de Influencia es el que permite ver que si una comunidad está activa, está pasiva o está paralizada. ¿Qué significa esto? Permite, con ese análisis de círculo de influencia, Como los mismos que conforman la, la comunidad la, la tienen en vida, la tienen casi muriendo, o la tienen con vida, con mucha actividad, o la tienen paralizada donde no la dejan caminar y ni dar paso, ni para, ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo. Como quien dice una comunidad, que si vos vas este año y volvés el año que viene y volvés, es la misma comunidad. No tiene nada de avance. Entonces ese es un ejemplo del círculo de influencia. Y también existen otros pues, que pueden ser necesarios, como por ejemplo el, el, el, el cuadro estratégico este, de, de proyectos. Ese es derivado de las mismas necesidades que proponen las personas de la comunidad eh, salen diferentes propuestas, donde ellos miran qué necesidades tienen en la comunidad y ese cuadro te hace visualizar eh, cuántas cosas se necesitan y por dónde ellos deben de comenzar. Trabajamos eh, una herramienta que se llama eh, el sistema de los bombillos. Se dice que un bombillo tiene dos opciones, la posibilidad de estar encendida y la posibilidad de estar apagado. ¿no? Entonces, si tienes dos bombillos, esas posibilidades aumentan. ¿No? Y, lo mismo pasa, y así si sí puedes ir haciendo tres, eh, cuatro, y entre más, entre más bombillos tengan tienes más posibilidades de, de estar encendido o de estar apagado. Entonces lo mismo pasa cuando empiezas a relacionarte. Bueno, si solamente te relacionas con tu vecino, solamente tienes esa posibilidad de que te ayude o de que no te ayude. Sin embargo, si te relacionas con el amigo de tu vecino, tienes mucho más posibilidades, ya no solamente esa, porque es, tienes las dos de tu amigo, más las dos del otro amigo, más las dos del otro amigo, ¿no? Porque el otro conoce a más personas y entonces se va multiplicando esa cantidad de opciones y por lo tanto se, lo que se busca con Mecon es fortalecer esas relaciones. Algunas de las dificultades que hemos tenido es, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Eh, y la inmediatez de las necesidades. Por ejemplo, la gente, te decía hace un momento, ¿no? la gente tiene hambre y quiere comer, y mientras tiene hambre no puede pensar en hacer otra cosa, más que solucionar esa necesidad. Entonces, ese es uno de los problemas, porque eh, Mecon no ofrece resolver problemas eh, a, ni siquiera así, de, de un día para otro. ¿no? Lo que ofrece Mecon es un proceso, y un proceso lleva tiempo. Incluso aún para saber si, si es una necesidad muy inmediata también tiene que llevar su proceso porque lo que te decía que descubrían las personas es que puedes resolver esta situación, pero esta situación te puede generar un problema aún mayor. Entonces quizás es mejor analizarlo, llevarse un poquito más de tiempo para ver si lo que yo estoy proponiendo como resolución a este problema realmente es factible. Y si no quizás tendría que cambiar mi, mi forma de ver las cosas. Entonces ese es uno de los... De los problemas ¿no? que, que enfrenta MECO, el, el tiempo y que la gente no está acostumbrada a, a los procesos, ¿no? entonces eso es muy difícil. Lo otro es también el hecho de que Chiapas es un estado que ha vivido todo el tiempo del asistencialismo, ¿no? y creo que México incluso podríamos hablar de que siempre es, ve como el patriarcado en el gobierno: el papá gobierno es quien tiene que asistenciarme. Entonces, yo me espero aquí hasta que me dé algo, ¿no? Y como eso sucede, porque las estrategias del gobierno es así para mantener a la gente, entonces ese es un obstáculo también para Meco, Porque mientras Meco le dice a la gente, tú tienes posibilidades, tú tienes capacidades, tienes habilidades también para a cambiar tu realidad, pero tienes que trabajar, tienes que sentarte, tienes que analizar. Eh, el gobierno le dice, no, tú no te muevas, aquí está, te doy este dinero y comes hoy, y mañana te doy otro poco y comes otra vez. Y entonces a la gente se le hace un poco cómodo esa parte, ¿no? Eso sería otro de los problemas que enfrenta Meco. Y la otra parte es la, la indiferencia también, ¿no? de, la, de la gente, porque de pronto hay mucha gente que no le apuesta al trabajo en común. La mayor parte de la gente prefiere trabajar de manera individual, porque no sabe hacerlo de manera colectiva. Eh, el hecho de trabajar colectivamente implica ser un poco más tolerante, implica tener una visión un poco más amplia de las cosas, pero implica sobre todo no anteponer tus propias necesidades antes que las otros. ¿no? Y generalmente casi todos en esa parte procuramos por uno mismo, ¿no? por mí, por mi familia. Y, y entonces eso genera un obstáculo porque me compropone hacer las cosas desde la comunidad y para la comunidad. Entonces, no beneficia a una persona ni a un grupo de personas. De hecho, el grupo, aunque se trabaja con, porque no podemos trabajar con, si la comunidad es de 500 habitantes, no podemos trabajar con los 500. Entonces, llegan 5, 10, 20 personas que se reúnen, que analicen, pero esas 5 o 10 personas no pueden empezar para ellos solos. No pueden decir, vamos a hacer un proyecto para nosotros. Y, y entonces la comunidad no va a tener desarrollo. Tienen que pensar en una cuestión, en un proyecto, que beneficie directamente a la comunidad, aunque los demás no intervengan. Por ejemplo, en, en el sur de México trabajamos en, en, en San Cristóbal de las Casas y trabajamos también en Tupla y también en Chiapas. En cada uno de esos lugares hemos trabajado, también en Centroamérica, en Guatemala en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Brasil y Bolivia, y este, los contextos donde hemos trabajado, eh, ¿qué es lo que varía? Eh, quizás eh, la forma en que se sitúan la relatividad de los problemas, pero casi son parecidos. ¿sí? Son problemas donde Mekong ha tenido con hace su propuesta metodológica y facilita la metodología, pero con se ha nutrido en base a todo lo que ha acontecido o ocurrido con esas personas de esas comunidades. En las comunidades con migrantes que trabajamos, ellos decían, bueno, es que a nosotros nos interesa conseguir el papel porque no, nos rechazan, porque nos tratan mal, porque no tenemos condiciones laborales eh, como los, los que son mexicanos y cosas así, ¿no? Cuando empiezan a trabajar con MECON, una de sus prioridades es esa, conseguir el papel. Y como nosotros no somos quienes decirles, ah, no, esa no es tu necesidad, tu necesidad es otra, bueno, entonces ellos deciden que quieren trabajar esa. Y empiezan a tramitar su, su documento, ¿no? Empiezan con, la, con, con migración, con el consulado, empiezan a hacer relaciones y logran obtener su, su documento. Y entonces dicen, ah, bueno, ya tenemos documento. El siguiente paso quizás será buscar un trabajo bien remunerado. Pero cuando van a eso se encuentran con que de todas formas la gente lo sigue rechazando por el hecho de ser extranjeros. Entonces el papel les da la ciudadanía ante la ley, pero no les da la ciudadanía ante la comunidad misma. Entonces ahí hay que hacer otro tipo de trabajo, otra forma de integración, porque un papel no, te, no lo determina todo. ¿no? Entonces lo que se hace con MECON es esa parte precisamente, de, de tener esa ciudadanía no en el sentido legal sino en, en el otro sentido más amplio ¿no? de poder participar, de poder tomar decisiones de poder proponer también y de poder cambiar tu realidad o Se la conoces y entonces puedes hacer algo son ellos los únicos que tienen esa potestad para poder hacer he mirado una comunidad muy interesante en San Salvador este, que se llama El Rosario creo que es una de las que ha dado eh, muestra y que certifica la, lo funcional que es MECOM para las comunidades, para los cambios sociales, para las transformaciones y así para MECOM eh, los que facilitan la metodología. Entonces, eh, son muy, muy pertinentes y, y múltiples los casos que me ha correspondido este, ver en esas transformaciones. Y ese para, para mí es uno que me que me mueve y me trasciende, y también en Bolivia, cuando se aplica en, en planes y de, en comunidades este, nativas, cómo hacer la prevención. Por ejemplo, ahí eh, un ejemplito. Ellos, los, los bolivianos siempre siembran papa, y toda la vida han sembrado papa, y en el mismo terreno siembran a papa este año, el otro año, el otro año. Eh, Comienzo era una papa grande, después una pequeña y una misma más pequeñita. Cuando se trabajó esto, ellos miraron que eso era una amenaza, que cada día iban a quedar sin, sin, eh, sin producciones, sin ventas, y ya no tenían nada. Además, este, su acuífero no lo cuidaba, su vegetación tampoco. Y entonces comenzaron a hacer transformaciones eh, en el campo agrícola, en el cuidado del medio ambiente, en, en variedad de cultivos, y en prepararse con nuevas técnicas y tecnologías que fueron ayudadas por, buscadas y ayudadas por, por personas que conocían para hacer modificaciones en la forma de venir haciendo esos cultivos de una sola forma y de una sola calidad de, de, de producto que era la papa. Y al hacer toda esa variante, ahora en la actualidad, que siembran flores, eh, pues jardines han hecho variedad de cultivos y hacen cultivos con tecnología de otra variedad. Y eso pues son cambios que se miran y, y te los expresan ellos y no los inventa uno y que verdaderamente satisfacen a nivel de propuesta sobre lo que ha hecho eco Y tal vez algo de lo que yo decía al inicio de este encuentro es que hay veces uno cree que está haciendo lo mejor y ahora me doy cuenta que hay que hacer lo mejor. Por eso nosotros decimos que eh, trabajamos desde la comunidad impulsando el desarrollo comunitario, pero que sean ellos los protagonistas de ese desarrollo. Entonces, ¿qué se produce con MECON? Es que las comunidades empiecen a gestionar desde, desde sus mismas condiciones eso que están buscando, porque no pueden esperar siempre que el gobierno se los dé.